<ríe> Buenas a todos y a Víctor con su camiseta del proyecto Venus. Bueno, a ponte de pie un poquito más para que se ve el, todo el mensaje. Ahí está el proyecto de la política, ya. la pobreza y la guerra. Y la guerra, claro sí. exacto. Muy, Muy bien. bien. <ríe> Yo hoy no me puse la mía. <ríe> la mía no se ve de todas formas, sí, claro, el tuyo es muy grande, se ve muy bien. Bueno, hoy es el 16 de octubre de 2020 y estamos con Víctor y Fabrico, que son amigos uh, fijos de las sesiones de los viernes. Y tenemos un amigo nuevo, que es Fernando, de México, también nos saluda. Hola, hola. Eh. Saludos a todos. Aunque somos cuatro, somos muy internacionales. Tenemos dos de México, uno de Argentina y uno de España, que vive... En el, perdón, una de, de Gran Bretaña que vive en España. Okay. Y, que, y vamos a empezar, estamos en el último capítulo ya del libro y la semana pasada leímos la primera parte, Estilos de Vida, y hoy toca el siguiente subcapítulo del libro. Uh, y, no sé, Fernando, si quieres, como eres nuevo, te dejamos empezar la sesión leyendo unos párrafos del, del libro. ¿Lo puedes ver bien? ¿En qué página? Estamos en la página 83. Ajá, ok. Y ves okay. que hay un, un título en negritas. Sí. Y el de... modo en que los recursos serán distribuidos equitativamente. Exacto, efectivamente. Correcto, pues ustedes me dicen cuándo ya. Esperamos el al micro, chico. <risas> el micro es tuyo, puedes empezar a leer ahora mismo si quieres. Uno, vale. El modo en que los recursos serán distribuidos equitativamente. En el mundo del mañana, la distribución de los bienes y servicios será llevada a cabo sin el uso de dinero ni vales. Gracias a grandes centros de distribución, estos centros serán similares a las exposiciones o ferias actuales, donde las ventajas de los nuevos productos son explicadas y demostradas. Centros de exhibición. Estos centros de exhibición expondrán los últimos adelantos disponibles y serán constantemente actualizados en cada hogar a lo largo de todas las comunidades. Y habrá pantallas planas 3D. Si desea un artículo, una orden será enviada y el artículo será entregado directamente en su lugar de residencia, sin precio, servidumbre o deuda de ningún tipo. Esto incluirá lo que sea que las personas necesiten en su vivienda, vestimenta, educación, asistencia médica entretenimiento, etcétera. Ok. Muy bien. ¿Quieres leer otro párrafo más? Claro. Las materias primas para la elaboración de los productos serán transportadas directamente a las plantas manufactureras mediante secuencias de transporte automatizadas, usando embarcaciones, monorieles, trenes de levitación magnética, cañerías y tubos neumáticos. Un sistema de control de inventario computarizado y automatizado integrará los centros de distribución y las empresas manufactureras. Esto coordinándolo de manera o de la forma en que la producción pueda satisfacer la demanda, permitiendo que un, en una economía de carga balanceada sea sostenible en el tiempo. En esta economía el déficit de la, y la sobrepoblación, así como el despilfarro, serán eliminados. Ok, estupendo. Esto lo, lo último ha sido la sobreproducción, no la sobrepoblación, la sobreproducción. La sobreproducción, sí. Sí, exacto. Ok, pues mira, esto, esto creo que es bastante fácil de entenderlo, ¿no? Que todo lo que necesitamos podemos acercarnos a un centro de distribución y obtener lo que queremos. Um, sea comida, sea ropa, sea lo que sea que necesitamos, ¿no? Y no hay que olvidar de que si son objetos o, o artículos que no usamos con mucha frecuencia, lo podemos devolver. Una vez que hemos terminado de utilizarlo, de, lo devolvemos como si fuera la biblioteca. Okay. Y, uh -huh. y las formas de, de destruir, si no queremos ir al centro, si queremos que nos lo entregan, será de manera automatizada. No va a ser que va a venir un chico de reparto con, como con la pizza hoy, sino que será por todos estos medios de transporte In, o incluso por tubos al vacío, que sí. ya existen eh, sistemas de tubos de vacío bastante grande, bastante amplio, bastante amplio en, en tamaño. Así que no es del todo eh, de, eh, difícil de imaginar que nos pueden entregar paquetes hasta un tamaño considerable, ¿no? A, a casa, sin tener que salir nosotros de casa. Fabrico, ¿te queda muy bien esto en el, en el ojo? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Tienes un ojo con un problema? ¿No te recuerdas que tengo un problema de doble visión? Ah, vale, ok. Y más recién me levanto de la siesta. Okay. Usted, los economistas eso no lo entienden, ¿eh? Si vos le decís un sistema de carga equilibrada, no, no, no, no te lo entienden. ¿Un sistema de qué? De carga equilibrada. Bueno, en... sí. Eso no sí, te sí, sí, despilfarro ni sobreproducción. Claro. Sí, pero los economistas de hoy no te lo entienden a eso. Claro. Y por eso tenemos tanta desperdicio, porque se sobreproduce, luego sacan un modelo nuevo que hace el otro obsoleto y sin haberlo vendido, directamente de la estantería va a un, un agujero en la tierra. O sos una, con un, una comunista, su <ríe> sí soy comunista. No lo soy, eh. Es lo que asquerosa. Esto es lo que dicen la gente ¿Cómo de... Como se está utilizando el tema de la ideología para denigrar a las personas, es realmente increíble. Sí. Hay, hay mucha basura que están tirando por ahí. ¡Hola Germán! ¡Hola Kesh! ¡Hola! Tenemos dos nuevos. Con Kesh hola, bueno El lunes y los jueves. Hola. Hola Germán. Sí. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Hola Kesh. Sí. Hola. sí. ¡Eh, por fin! ¡Hola <risa> no compañeros! Hey. Y ahora se te ve. ¿Eh? Y Kesh, también te vemos. A ver, dinos algo para saber si te escuchamos bien. Kesh, ¿nos escuchas? ¿Te has mutado? tu micrófono, Kesh? ¡Te has mutado! ¡Te has mutado! ¡Sigues <risa> mutado! Que ¿Te has mutado el micro? Sí, exacto. Ahora. Ahí está, ahora sí. <risa> <risa> bueno, acabamos de leer los primeros dos párrafos y estamos hablando de, de los métodos de, de distribución y de, de cómo puedes ir a un centro de distribución para obtener lo que necesitas, ¿no? Uh -huh. Y cómo las materias pre primas serán transportados a las plantas manufactureras también a través de estas secuencias de transporte automatizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, como el, el tema de cuánto producir será basado en los datos recogidos de la, del pueblo, de la población, de lo que necesitan de comida, de lo que sea, pues no vamos a tener sobreproducción. Todo será, bueno, en la próxima parte lo habla. Uh, no quiero avanzar cosas, pero se hará a base de datos en vez de lo que quieren vender para ganar beneficio en, un, en una empresa, ¿no? ¿Producen Seguimos basura. Perdón. ¿Qué ibas a decir, ¿de ese Fabrico? Que producen basura para vender hoy. Y tanto. Y tanto. Desperdicio ¿Qué? absoluto ¿Qué? de recursos ¿Qué? por todos lados. Sí. Sí, además eh, la sobreproducción está relacionada con las crisis de, cíclicas del capitalismo. Eh, es decir, cuando, cuando una empresa eh, desarrolla, ahora se dice que, está, que desarrolla, tiene demasiadas capacidades, es decir, que genera por encima de lo que puede consumir eh, eh, lo, las propias personas. Entonces, muchas veces lo que hacen es destruir directamente los productos. Esto sucede con la comida y cuando hay una sobreproducción, eh, normalmente suele ser cada 10 años que hay una crisis, entonces es, de, es debido a esa sobreproducción. ¡Qué locura! Eso si queréis eh, eh, lo podemos enfatizar más para profundizar porque es un tema bastante interesante, cómo el propio sistema está diseñado para generar derroche y esa basura en sí misma, esa sobreproducción que, eh, que, que no va a ningún sitio, simplemente contamina, genera las crisis económicas. Hay un muy buen libro de eso, llamado Los límites del crecimiento, de Donella Meadows. Ella, eh, inclusive, tiene muy lindos videos acá en YouTube de, de sistemas, de eh, aprender qué son los sistemas, cómo funcionan. Eh, eh, es muy interesante y toda la gente que, en realidad, todo el mundo tiene que aprender sistemas para llegar a la próxima etapa, ¿no? Para poder comunicarnos mejor. Sí, el enfoque sistémico es muy interesante y yo he visto, de hecho, hay, hay un vídeo de Donela que utilizamos para eh, el proceso de orientación, para entender los sistemas, para que la gente empiece a aprender por qué el enfoque sistémico es tan importante. Búsquenlo, por favor, Donela Medos. Esta, ah, muy bien. Esta, ella ya murió, lamentablemente, sigue su marido. Y él cuenta que la, la, la cabeza detrás del libro fue ella, pero no pudieron poner el nombre de ella porque nadie lo hubiera comprado, era una época machista, en el, el libro salió en el 72, creo. ¿Cómo se llaman los límites de crecimiento? Sí, y hay otro que se llama algo muy parecido, porque fue un estudio encargado por un eh, instituto claro. en Roma, y después salió otra, otra segunda parte. Y a pesar de que es un libro que tiene 40 años, eh, está difícil de conseguirlo, o sea, hay que pagarlo o hay... hay... Pero bueno, seguramente se conseguirá igual. Yo lo compré al ejemplario y un ejemplar chiquito. Creo que de los límites del crecimiento se han hecho varias actualizaciones de, del libro, de lo que decía Donella Meadows en el 72, y posteriormente han ido varios varios grupos interdisciplinares de, de científicas y de, de científicos han ido actualizándolo y, y siguen dándole la razón a lo que decía Daniela Medus Sí, porque aparte los modelos computacionales obviamente se han actualizado ni hablar de, de que las computadoras que utilizaron ellos para hacer la primera edición obviamente estamos hablando de dos tecnologías casi totalmente distintas y sí, aquí me salen tres autores: Dennis Meadows, Donella Meadows y George Randers. Claro, yo no sé si se llama Meadows o porque Dennis era el esposo de ella. Y después estaba este, este el San Muchacho. No, Dennis ha de ser como el hijo, porque se apellida igual. No, es el esposo. En, en Estados Unidos y en Inglaterra y en varios países, cuando se casa una pareja, la mujer coge el apellido. Del marido y pleno destino. Sí. Ah, cuánta posesión. Eh. Inclusive puedes eh, eh, googlear Denis Meadows y vas a encontrar mucho, muchas charlas mucho más actualizadas porque él sigue vivo y cuenta cómo fue el desarrollo del libro, por qué le pusieron el nombre de él y no de ella. Es muy interesante. Y también los, aquí en Estados Unidos también los esclavos tenían el mismo apellido de, de la, el que tenían los esclavios. El dueño de los esclavos. Sí. Sí, fíjate. Qué manera de, de quitar parte de la persona, ¿no? Bueno, hoy lo hacen con la remera y, y no te ponen la marca encima. ¿Cómo no te marcan hacer? con, bueno, Nike, con claro. Nike. Bueno, ahí, ahí estás pagando para hacer un, un cartel de anuncios para la empresa. Sí, pero nadie te está pagando. Vos te compré una Rivera Nike y te dicen Nike. Exacto. exacto. <risa> Tú estás pagando para hacerles publicidad. ¿no? Ya te marcaron como el ganado. Vos estás pagando y encima te marcaron. <risa> <risa> ¿Seguimos leyendo un poquito más del libro? Sí, claro. Voy con la siguiente párrafo, entonces. Si una persona visita el Parque Nacional de Yellowstone, puede alquilar una cámara fotográfica o una videograbadora, utilizarla incluso con la opción de asistir a una breve clase para aprender las características de la, características de la cámara y las técnicas fotográficas, y luego devolverla en otro centro de distribución o punto de entrega, eliminando así el almacenamiento y mantenimiento. Esto es similar a una biblioteca pública, pero mucho más informativa y sugerente. Habrá tantas actividades interesantes y áreas de aprendizaje en centros de arte y ciencia que la gente podrá entrar y salir de las sesiones hasta que encuentre lo que mejor coincida con sus intereses. En este futuro cibernético, una pareja podrá visitar un centro de diseño arquitectónico donde podrán sentarse frente a un hemisferio iluminado de aproximadamente seis pies de diámetro. Seis pies son un poco más que dos metros. Dos metros, sí. Uno de ellos des describirá el tipo de casa que prefiere y las áreas de su interés. La casa aparecerá como una imagen tridimensional en el centro del hemisferio. Rotará lentamente para presentar una vista general de su interior y exterior. Luego, la otra persona describirá sus mayores áreas de interés y preferencias y podrá sugerir, por ejemplo, un balcón más grande. La imagen tridimensional se ajustará según sus instrucciones. Cuando terminen de su sugerir cambios, el computador presentará varias alternativas a considerar. Luego de decidir entre todas las alternativas, podrán ingresar a un centro sensorial y recorrer virtualmente el diseño para continuar realizando modificaciones. Cuando decidan el diseño final, los procedimientos de construcción serán puestos en marcha. La computadora seleccionará los materiales óptimos para lograr la máxima efic eficiencia y durabilidad. Nada en la arquitectura será permanente y podrá ser modificada y actualizada a solicitud de sus ocupantes. Esta es una elección realmente individual. Entonces, ahí tenemos dos temas. Uno, el tema de elegir, um, de elegir un aparato que quieres usar como una cámara o lo que sea que ya habíamos comentado en, la primera, uh, en el primer descanso. Y, y luego que habrá Tantas áreas que podemos experimentar que hoy no podemos en centros de arte y ciencia y que podremos ir y venir hasta que encuentre lo que más nos llama la atención, ¿no? lo que más nos gusta. A mí esto me parece divino, me parece fantástico, que podremos elegir entre tantas opciones de cosas para hacer, ¿no? Está bien, porque luego uno se aburre de ver la misma casa. Bueno, ya, pasando al tema de la, de la casa, sí, se puede... Lo que yo creo que tampoco va a ser que cada semana o cada seis meses vas a estar cambiando la casa. Sino oh. que al poder hacer la, el diseño de esa manera, primero tridimensional y luego como un, un paseo vi virtual por la casa, yo creo que la gente lo, lo aceptarán a la primera, exactamente lo que quieren. Habrá pocos, poco mo pocas poco. modificaciones sí. después. Pero aparte no, la, la gente va a estar un montón. La gente va a vivir en muchos lugares del mundo. Sí. Ah, porque... sí. ¿Víctor, qué ibas a decir? No, pues que le, que le puedo también preguntar, a, pedir a mi vecino que si cambiamos de casa unos... Si cambiamos de casa, hoy de repente no me, me quiero, vamos a probar yo aquí y tú allá. Y nada más que el robotcito nos, me mueva mis cosas y el suyo le mueva las suyas. Sí. Sí, pero aparte puede hacer un sistema donde... Eh, que queden disponibles las casas que están construidas. Y vos si querés ir a vivir a China o si querés ir a, a cualquier otro lugar de otra parte del mundo, directamente te vas, porque no necesitas llevar las cosas. Ah, sí, y porque hay un sistema que está estudiando cuántas casas se necesitan para la gente que quiere estarse moviendo de un lugar a otro. No es como hoy en día que dicen que hay más casas vacías que gente, gente. en situación de calle. Y eso pasa en la China comunista, ¿eh? hablando de, de ideologías. Ya no seas comunista, Fabricio. No sé, no sé qué comunismo ni qué capitalismo, por eso. Ese es el gran problema. Pues no pregunta. Eso, eso es, dinero. es dinero. Las dos eso, cosas son no, dinero no, y eso es lo que, el dato relevante. No sirve de nada utilizar ese lenguaje. No es posible comunicarse si uno habla de comunismo, capitalismo y socialismo. No hay referencialidad ahí. El tema este de que hay más casas que gente en la calle, esto es un problema en, en todos los países. Y sale como a 11 casas por, por, por personas en techo, que es una barbaridad. Y luego aquí en España está la oposición al gobierno removiendo la mierda, hablando claro, intentando hacer de, lo, de los ocupas un peligro y en realidad no es tan grave como están pretendiendo hacer, lo hacen parecer de que un día llegas a tu casa y alguien ha entrado y está viviendo ahí y tú ya no tienes dónde ir. Realmente lo están pintando así y estos sí. son accesos muy pocos. Eh, pero pero eh, es que ese tema en concreto, quizás nos, nos salimos mucho de, de, del contexto, pero sí. es un buen ejemplo del sistema monetario, porque en realidad eh, el problema de los ocupas fantasmales es porque, es porque ProSegur ha hecho una contratación con, con Telefónica entonces sí. y con Seguridad Direct. O sea, es, sí. es para ver cómo, cómo influyen realmente las corporaciones en los medios de comunicación. Sí. Una cosa que quería añadir en cuanto a lo de el ejemplo que pone a, a la hora de elegir una casa eh, en el diseño, etc. Eh, hay un canal de YouTube de un divulgador muy bueno de inteligencia artificial que creo que se llama Do it o algo así. Luego, luego lo paso, ¿vale? Porque es que este portátil me va muy lento y no puedo abrir. Si estoy con el Skype, no puedo hacer nada más. Pide uno y... al centro de distribución de recursos, Germán. ¿Qué? ¿Perdón? Que, encargues, que pidas uno al centro de distribución de recursos. Ojalá. <risa> Ahorita mismo. <risa> Iría incluido ya. En la propia casa estaría incluido. Eh... Bueno, pues hay un canal que, pone, que habla acerca de la inteligencia artificial y, y esto que, ha, que fue escrito creo que en el 2007, pues ha llovido mucho desde entonces. Eh, y la tecnología... Lo puede, no hace falta ni siquiera que te pongas unas gafas de realidad virtual para ver eh, cómo, podría, cómo, cómo podría ser ese entorno de, de la casa antes de, de empezar con el diseño. Ya directamente con la realidad aumentada lo, lo podrías ver. O sea, a través del móvil hay aplicaciones que te puedes bajar y que la propia realidad aumentada ya te imaginas cómo es ese diseño y ya está en uso. Eh, luego os paso el vídeo donde explica el muchacho cómo funciona esto y cómo podría simular, pues, desde de, cómo podría influir hasta en películas, etcétera, hasta arquitectura, ingeniería, etcétera. ¿no? O sea uh -huh. que esta tecnología existe y sería la forma eh, más. Esta es, lo que, es que no me quiero adelantar a lo que viene posteriormente, que ya cierra el libro, porque es lo más bonito de todo el libro, pero esto sí que es una forma de cuidar, o sea, esto es una forma de decirles a, la, a las personas, oye, eh, estoy, eh, va, estamos construyendo una, una sociedad de tal forma en la que estés lo más a gusto posible y te puedas desarrollar lo máximo posible, una cultura de extensionalidad, ¿no? en la que mucha gente al ver los diseños de, de las ciudades y de las casas piensa, wow, todas son circulares y las casitas son todas blancas y tal… Y es como, no, pero párate a pensar, aquí estás diseñando tu propia casa según tus intereses. Además que la cultura de, de la propiedad privada desaparece porque no hay, no hay necesidad de, de guardar cosas innecesarias que son un rollo tenerlas que almacenar porque no hay dinero y no hay posibilidad de que te las puedan robar y no las tienes que comprar, están disponibles. Entonces yo creo que la gente también sería más austera en cuanto a que no necesitaría todos los caprichos que tenemos actualmente, que es, no deja de ser un símbolo de estatus artificial, para llegar al existencial que nos deja este sistema. ¿no? Entonces, cu cuando se comenta lo de que, bueno, yo quiero ir a Brasil, por ejemplo, a ver a mi amigo Hugo, bueno, pues ya el sistema de correlación, ya que estaría enfocado eh, integralmente en toda la Tierra, pues me diría las posibilidades que, que habría, no solo de, de vivienda, sino también de oportunidades de ocio y de cosas que a mí me pudiesen interesar para hacer, para que no me aburra y para que me pueda satisfacer como ser humano. Hoy en día, cuando, cuando viajamos a un lugar, es... Oye, ¿puedo dormir en tu sofá? <ríe> ¿Y qué hacemos? Bueno, pues te puedo llevar al centro. ¿Y qué te enseño en el centro? pues Yo qué sé, <ríe> un museo, <ríe> cuesta 10 euros. 10 euros. 10 euros. Sí, muy es muy lindo gusto. eso de la, de la cultura, ¿cómo dijiste? La cultura de la extensionalidad, me encantó eso. Sí, ah, porque, sí. porque es, es decir, eh, hay muy buena gente que, con muy buenas intenciones, eh, de todo, de cual, yo creo que todo el mundo siempre quiere un poco lo mejor para, eh, si no para sus semejantes, para sus personas más cercanas, ¿no? Pero tristemente en el colegio nos enseñan eh, aritmética, lenguaje, más, más que nada en el lenguaje nos enseñan sobre todo análisis morfológico y sintáctico y demás en, en lugar de análisis eh, semántico, análisis de discurso, etc. Pero no nos enseñan a querer, no nos enseñan a un padre, no le enseñan a ser padre, a una madre no le enseñan a ser madre, eh, no, te, no te enseñan a cómo, cómo relacionarte con los demás y cómo funciona un ser humano. Y cuando digo funciona, no lo quiero eh, que nadie se lleve las manos a la cabeza como que estoy haciendo una referencia con máquinas, wow. <risa> sino simplemente que no nos dicen todos los engranajes que a los que estamos interconectados, tanto ecodependientemente como interdependientemente con los demás, y cómo eso funciona, y cómo una persona privada de las necesidades que le han creado artificialmente, o las necesidades básicas que compartimos todos, pues va a, tener un, va a ser una persona... Que, que, puede, que va a sufrir de alguna manera u otra y eso, se puede, y eso se, puede, se puede evitar. El sufrimiento es necesario, te ayuda a crecer como persona, pero hay cierto sufrimiento que obviamente se puede evitar ¿no? y eso no nos lo enseñan. Entonces, una forma eh, de, en lugar de decir eh, que esto sale lo mejor que el dinero eh, eh, no puede comprar, en lugar de llenarte la boca con buenas intenciones de palabras amorosas, lo traduces en hechos, en actos, y en real, realmente estás extendiendo la vida de las demás personas. Me encantó, Germán. Eso hay que ponerlo en texto, ¿eh? Todo lo que dijiste está muy bueno, la verdad. Me encantó. No, a mí no me más... encanta esa palabra de extensionalidad. Justo sí. ahora estamos haciendo extens extensionalidad entre nosotros y como dice Germán, ya nada más falta este, mucho mejor cuando lo llevemos a muchísimas más personas, cuando lo llevemos a todo el mundo y cuando lo llevemos a la vida diaria y a nuestro ejercicio cotidiano. Claro, la extensionalidad. Claro. Es que yo creo que, que toda, todas las personas lo, lo tenemos cuando cuando tienes una conversación con alguien que te mueve las piedras en la cabeza realmente te sientes que has crecido como persona. Eso es extensionalidad también. Porque te ha, es que algo ha crecido en ti. ¿no? O cuando una persona te brinda cuidados cuando lo necesitas. ¿no? Y te lo sabe dar. ¿no? Porque no es lo mismo una persona que, que que te dice... No estás triste, ¿sabes? A una persona que te escucha. A los psicólogos les enseñan, a, a, a, a los que hacen terapia, les enseñan a, a cómo tratar con, con las personas, no simplemente a banalizar sus problemas o a esperar su turno de palabra, ¿no? Entonces yo creo que eso, en una cultura en la que, que se cuide a, tanto al medio ambiente que nos sostiene como al resto de seres humanos, porque si... Na si con que una persona no esté a salvo, no estamos todos a salvo. Todos tenemos que estar a salvo, todos tenemos que estar cuidados. Y, y si entendemos eso, entonces vamos a, a desarrollar, pues lo que dice al final del capítulo. ¿Es que me estoy adelantando? No, pero me parece muy bonito con el ejemplo de, de, la, de las casas y ya no me enrollo más. Pero esto sería aplicable a todo, a todo. Las casas es un ejemplo, pero sería adherido a todo. Sí. Germán Fresco fresco. <risas> Mira, Germán, ya que estamos, ¿por qué no lees el último? Venga. El último cachito. Vale. Asuntos familiares. Si bien los avances en la tecnología. Espera, espera, espera, cara... espera. Eh, hay un párrafo. Ah, vale, un... vale, vale, vale. vale. <risas> en nuestro sistema monetario actual, la mayoría de personas la mayoría de las personas deben vivir cerca de sus trabajos y solo pueden acceder a la casa, el carro y el estilo de vida que sus ingresos les permiten costear o que muy frecuentemente no les permiten costear, en lugar de acceder a los que realmente preferirían tener. Las personas son, esencialmente, tan libres como su poder adquisitivo se los permite. Mucha gente rica elige una residencia solamente para impresionar a otros con su estatus. Una economía basada en recursos cambia la función de las viviendas, de ser un símbolo de estatus social o refugio básico, a una morada que refleja verdaderamente la individualidad y los intereses personales de sus ocupantes. Vale, ok, no, habe, no me había acordado de este párrafo. Pues lo ha resumido todo el rollo que, que, que he soltado antes, está condensado en este párrafo. Sí, pues ya no es impresionar, sino vivir a gusto, vivir claro. una casa... Que no, se, no sea fría, que no sea caliente, que tenga suficiente ventilación, que tenga el espacio necesario, que no necesitamos cuartos extra para, meter el mon, mon, para acumular sí. un montón de cosas. Si no sí, se sí. trata de vivir en un lugar donde realmente estemos a gusto. ahí está Leyendo el, el, lo mejor que el dinero no puede comprar, he leído un trocito ahora que habla de que tenemos que cambiar también o que probablemente cambiaremos la idea de lo que es Uh, el cobijo, ¿no? El shelter, el cobijo, que pensamos en una casa como un entorno uh, donde podemos vivir, donde estamos protegidos del frío y todo esto. Entonces, él sugiere que, por ejemplo, los trajes de buceo o, o de astronauta también creo que dice, también son un cobijo, porque proporcionan oh. el oxígeno y todo esto. Así que habrá que pensar de nuevo en lo que lo que quiere decir el, el no el hogar sino el, el cobijo um, ah David ha dejado un mensaje hace un momento ok david um, germán sigues con el último sí claro el último eh, lo que empezaste a leer asuntos familiares vale sí solo he decir que, que eh, cuando dice eh, lo que he leído que dice eh, que muchas personas, eh, que las viviendas a veces son un símbolo de estatus social, etcétera, también eh, pensándolo, eso es un estrés a, a las personas que tratan de impresionar a los demás, es un estrés que te, que te impone la cultura y que estás totalmente agobiado por, por, por el etos de tu grupo. Eh, y muchos ricos, mucha gente súper rica, eh, no se, no se preocupa por el dinero en sí, sino lo que busca, esto muy interesante, es la moneda del cariño, eh, porque busca el estatus, busca el reconocimiento de los de su grupo, entonces para, para los de su status quo tiene que, que adquirir ciertos símbolos que le permitan estar dentro de ese status quo, y eso es un estrés horrible. Bueno, una estupidez de estrés. ¿verdad? Vale, sigo con el libro. Eh, asuntos familiares. Si bien los avances en la tecnología resultarán fabulosos, usted sabe que los efectos más profundos no estarán en las, en las tecnologías, sino en nuestros estilos de vida. En la mayoría de los casos, nuestro sistema monetario actual requiere que ambos padres trabajen. La economía monetaria ha socavado en gran medida la cohesión familiar y el cuidado de los niños. Los padres carecen del tiempo suficiente para pasar con sus hijos y son constantemente agobiados por los aumentos en gastos médicos, pagos de seguros, gastos en educación y el alto costo de la vida en general. Es en esta área que los beneficios de nuestra nueva civilización se hacen más evidentes. Jornadas laborales más cortas o inexistentes proveerán mayores oportunidades para que los miembros de la familia desarrollen sus áreas de interés. El libre acceso a los bienes y servicios hará del hogar un entorno mucho más agradable debido a la eliminación de las angustias que hoy causan tanta agitación familiar. La sociedad estará diseñada para que las personas sean libres de elegir sus propios intereses, desarrollen talentos antes ocultos y persigan sus sueños sin que un gobierno intervenga y sin los impedimentos financieros actuales. Qué fantástico. Estamos todos en palabras porque es tan bonita la, sí. la idea, ¿verdad? Yo, todo esto de que el estrés de no llegar al fin de mes, yo lo he vivido um, con el tema de estar madre soltera, bueno, divorciada y tal, ¿no? Y es, uy, esa música. <ríe> y es cierto, es, es, un, es un estrés, no saber si vas a poder pagar. Eh, la, la, el alquiler o la hipoteca, eh, luego te vienen los libros de la escuela, etcétera, etcétera. Es un estrés, es un estrés muy importante. La ropa de los niños es, es un estrés. Mientras se despilfarran recursos en bancos y armas. Jack mm. eh, eh, este. es, decía que cuando viene la guerra, todo el mundo, ahí aparecen los equipos, aparecen los trajes, aparece, ahí aparecen todos los recursos. Cuando no estamos en guerra tendría que pasar eso. Sí. De hecho, a mí me parece sorprendente que exista el concepto de, de guerra total. En el, que, en el que todos los recursos se movilizan y, y no, no, hay, no hay ningún cuestionamiento acerca del coste. Pero que no exista el concepto de paz total. Es decir, vamos a movilizar todos los recursos, o sea, no, no existe, o sea, si te metes en la Wikipedia, existe el concepto de guerra total y está asumido, ¿no? Pero es ¿so opuesto. Y bueno, ahora hay que escribir uno de Paz Total, Germán. Sí. <risa> a no, mí, les... bueno, a lo mejor va a par... voy a desviar un poquito el tema, a lo mejor va a parecer una tontería, pero ahorita me acaba de salir un, un mensaje en mi PDF que dice así un cómo es ese? cuando sale una ventana emergente uh -huh. que dice participa en el diseño del futuro. Y es una publicidad del lector de PDF, pero así dice. Dice participa en el diseño del futuro. Ya es algo que, que les ah. quise compartir. <risa> es que lo, eh, eh, estoy analógico. <risa> sí. ¿O estás poseído? ¿Yo? No, me les comparto mi pantalla. Ahí va. No, no, jodiendo. Eh, a, a mí esta, esta parte creo que es... Eh, eh, hablando con, con gente que, que está metida en activismo eh, o que empieza a interesarse por movimientos sociales, eh, eh, que sea en pro de los derechos humanos, creo que, que esta parte eh, es al final que quieren llegar todo el mundo. Eh, es decir, a, a, a, un, a una sociedad en la que, en la que las personas puedan eh, acceder a los bienes y servicios sin coste, en la que no haya clases sociales en que la gente pueda pasar más tiempo con sus personas queridas, etc. Y, y creo que es a mí personalmente eh, esto eh, es lo que... Lo que me incentiva al final eh, porque eh, tenemos el, el, el plano, por decirlo de alguna manera, eh, estamos al, eh, con estas charlas y con lo que hacemos cada persona, eh, eh, lo estamos ejecutando, pero al lugar al que queremos llegar es, es a ese en continuo cambio, ¿no? pero creo que, que mucha gente a lo que quiere llegar es realmente a esto, solo que quizás el, el cómo llegar no lo tiene, no lo tiene en mente, o todavía no le ha llegado una información, o, o etcétera, ¿no? Pero yo creo que, al fin y al cabo, es esto lo que, lo que queremos conseguir todo el mundo. En mi, caso, eh, en mi caso, es esto lo que me motivó a, a unirme al Proyecto Venus, bueno, es decir, querer llegar a una sociedad en la que la gente pueda, pueda vivir así, ¿no? Y, por supuesto, pues, que, que te digan el how to do, ¿no? Porque... Eh, porque, claro, mucha, mucha gente pues eso, es, eh, ok, queremos llegar, queremos llegar a, este, a esta clase de mundo, pero ¿cómo empezamos? ¿No? Eh, o, o, vamos, cómo, pero... o una vez que, que lo hacemos, eh, o, eh, ¿qué pasos tenemos que dar? ¿No? Pocas veces se habla del enfoque de sistemas y pocas veces se habla de, de la importancia de la cibernética. Hoy en día ya está muy integrado el pensamiento ecológico, menos mal, pero pero que esté integrado todas las toda la partes del diseño, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decir, que que, a, que al fin y al cabo, ¿no? Es lo que a lo que queremos llegar, ¿no? Sí, sí importante pero se se no pelea el pelea y si perdieran por derechos. No, no sé entender no? de que cuanto más. Me... Perdón, ¿se ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí, sí, se te escucha? Ah, ok. okay. Que no es solamente para nosotros, sino que cuanto mejor hacemos la vida para los demás, mejor nos lo hace para nosotros. Si, si podemos eliminar el hambre del mundo y darle a todos los niños la posibilidad de estudiar, eh, ¿cuántas cosas más pueden aportar ellos a la sociedad? Como decía ya, ¿no? ¿Cuántos Einsteins y Marie Curie hemos perdido porque se han muerto de hambre? Literalmente, ¿no? O porque, o porque agarraron un trabajo aburrido. Sí. Exacto. O que se metieron en las drogas y terminaron en la calle y todo esto. O sea que muchas vidas perdidas a lo largo de los, de los siglos. O incluso como hemos comentado aquí, que en lugar de generar una vacuna para el coronavirus, se pusieron a, a desarrollar una bomba nuclear. O 100 vacunas. En, en vez de ponerle... Sí. Pusieron, eh, no sé, 20, 30 equipos distintos a diseñar vacunas. En vez de haberse puesto sí. todo de acuerdo, y vamos a diseñar cinco vacunas, pero con las cinco que tengan distintas eh, características a la hora de desarrollarse. Eh, diga, vacunas, en, creo. Hay como 40 laboratorios trabajando en vacunas, pero cada uno por su lado. No sé cuánta colaboración hay entre ellos en realidad. Mientras sabemos que en una economía basada en recursos, la colaboración sería total. Habría información fluida y, y libre para que no hay duplicación de trabajo. Se actuaría mucho más rápido si la gente, mira, hemos probado esto y no funciona. Así que nadie más pierde el tiempo probando aquello porque ya saben que no funciona. Mientras hoy en día si no se comparte bien, puede, podemos perder uh, mucho tiempo. Perdón, fabio sería, ¿Sería un proyecto único, consensuado metodológicamente? a partir de, de este departamento de, de, de ¿cómo es?, de, de contingencias. Ya el, el departamento de contingencias ya habrá puesto eh, la hipótesis de un virus que se transmite de forma, eh, de, en el aire. Y ya tendrá sí. una, una respuesta predeterminada para ese, para ese tipo de, de problema. Bueno, un protocolo. Porque una respuesta sería la cura o una vacuna, y esto siempre tarda, no es una cosa rápida. Lo que sí, no vayan bueno, los frenos bueno, monetarios y, y de, de no colaboración. Pero lo importante es que el centro de contingencias pensará en todas las posibilidades de... de, de ah, de ya, de te entiendo. ya te entiendo. Terremoto, incendio, uh -huh. meteoritos, todo yeah. eso estará ensayado, pre-ensayado. Antes de que venga el problema. Y no. hoy en día, hoy en día se hace estas cosas, pero nadie les hace caso. Porque hicieron hace, en octubre, de, o sea, hace un año, antes de que realmente se empezó el tema del covid, hicieron una, una, un ensayo para el caso de un, una pandemia. Hicieron unas cuantas recomendaciones muy buenas, muy interesantes. Y qué gobierno del mundo estuvo preparado, ninguno. Ninguno. Yo, yo he visto algunos de los vídeos de, de este ensayo y las ideas que dieron eran lo más lógicos posibles, ¿no? Bueno, Bill Gates lo dijo hace cuatro años. Sí. Mira, ahí le dio sí pues Estábamos mío. muy ocupados haciendo política. No, eh, haciendo armas. Porque también puedes sacar de ventaja si vos tenés una vacuna ya preparada. Pero a este tipo no le da la cabeza. Sí, además que... que um... Como decía Fabrico, ¿no? que, que, que hoy en día lo hacen los científicos, las preguntas de él, ¿y si, y si, y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿no? Y, y son como decía Carl Sagan en el, libro de, en el último que escribió, no me acuerdo cómo se llama ahora, creo que era miles, miles de millones, que decía que hacía una comparación muy bonita con el mito de la maldición de Cassandra, de la mitología griega, y que ella tenía el don proverbial de ver lo que iba a suceder, ¿no? Y nadie le hacía caso. Eh, y hoy en día parece que, que los oráculos modernos, eh, pero basados en predicciones eh, que están bastante certeras con la realidad, son los científicos y que parece que tienen esa maldición de Casandra, ¿no? En la que te dicen lo que va a suceder, pero nadie les hace caso. ¿Qué y... Y no solo que no les hace caso, sino que hacen campañas en su contra, inventando todo tipo de conspiración. Sí, porque los momentos de estrés es cuando más... Eh, los momentos de tensión social, que son las presiones biosociales, es cuando puede emerger eh, eh, o, o lo, los cambios más drásticos. Tristemente, eh, surgen ahí los totalitarismos y las ideas más, más, más, más de pensamiento metamágico, por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, porque claro, eh, eh, como decía Fabrico, eh, si, te, si tenemos para empezar, una, eh, si hiciésemos caso a todas esas predicciones de y si, y si cayese un meteorito en tal o si hubiese un tsunami, etcétera, eh, entonces eh, actuaríamos en, en, en consonancia para prevenirlo en primer lugar no para actuar a posteriori, aunque ya tendríamos un, potre, un, un, un, un protocolo para actuar a posteriori. ¿no? Pero, por ejemplo, con lo del COVID, se habla de, mucho de las de la, de la vacunas, pero poco se habla de la deforestación ¿no? y de la zoonosis. Entonces, es como un momento, pero si sí, sí, sí, sí, sí, seguimos con la energía basada en combustibles fósiles y por lo que es necesario deforestar el Amazonas y seguir deforestando, etcétera, eh, nos estamos quedando sin recursos por una estupidez de acumulación eh, de grupos eh, lo que decía antes por mantener un estatus artificial y con un modelo energético arcaico y, y, y van a seguir sucediendo coronavirus, por muchas vacunas que se, se sigan sacando van a suceder nuevas enfermedades de transmisión zoonótica ¿no? entonces es, es como si no actuamos en la causa en primer lugar vamos a seguir gastando esfuerzo sí, sí. innecesario ¿no? Exacto. Y es muy importante esto de, de, de cortar los bosques porque al quitar la, el hábitat natural de los animales, ellos se acercan más a las ciudades, tenemos más contacto con ellos y se, se transmiten más fácilmente estas, sí. estos virus y cosas. Quería su, eh, su, eh, recalcar una cosa, que una vacuna no se puede eh, inventar o desarrollar hasta que no está en la enfermedad. Y luego, porque cada vez que se necesita, cada vez que hay una nueva enfermedad, primero se tiene que estudiar y esto es en la fase que están todavía descubriendo mucho sobre el COVID, el COVID-19. Por muchos meses que llevamos ya con ello, todavía están descubriendo cosas nuevas sobre ellos, posibles segundos efectos, efectos secundarios de, estos, de, de curación de largo tiempo, uh, problemas de esto, ¿no? Y, y, y que, Puede causar, yo qué sé, no sé, el último que he leído, pero parece ser que este bicho realmente es uno muy feo. Entonces siguen saliendo estas sorpresas y, y una vacuna, pues ya supuestamente hay, pero veremos los resultados. Y la gente, lo que a mí me ha hecho gracia es que eh, empezaron con el, el tema de las eh, Uy, las vacunas que van a ser malos y tal, y los científicos son todos unos vendidos a las farmacéuticas. Pero luego cuando Azteca Az se llama, el, uno de los laboratorios que está preparando una vacuna, se llama Az Azteco. AstraZeneca. AstraZeneca, gracias. En inglés. Exacto. Ellos tuvieron unos uh, resultados un poco feos, se ve, con, con la, las personas que habían sido voluntarios para la para probar la vacuna y pararon los, los, eh, los experimentos porque evidentemente hay que experimentar. Entonces, si no hubieran parado, hubiera sido malo, pero han parado para poder evitar más problemas y han vuelto a trabajar sobre la vacuna. Y así tiene que ser. Es, es, es así que se, se desenvuelven las cosas, ¿no? Que es prueba y error hasta que la cosa sale bien. Y la gente esto no lo entienden con la ciencia. Y piensan que es todo corrupto y... Pero sin embargo sí lo entienden al ir a comprar un producto. Vaya. Sí que lo prueban. Es que hoy, okay. hoy no se pueden confiar ni siquiera en la fecha de vencimiento. Okay. Realmente. Es que así. El sistema que vimos hoy produce desconfianza. Por eso es que existen todas estas teorías compilativas sí, cada vez más locas. Que el 5G esparce un virus, ya es de locos. O que la estación espacial no existe. Bueno, no, aquí, no, no. A, aquí en México, escucha, habrás escuchado Fernando, a, salió una noticia ayer de que resultó que las quesadillas de queso no llevaban queso, que las empresas no le estaban poniendo queso al, al queso y nos estaban vendiendo puro químico. Y fue... <risa> ya tuvieron que dejar de venderlas, pero ya llevaban un chorro así. <risa> Sí. Dicen que es plástico o algo así ¿No es así, Víctor? Que era lo que tenían ¿Tú no te acuerdas, Fernando? Ábrela, por favor, porque estás muy callado Estás hablando muy... demasiado No, no estoy muy enterado de la nota Pero sí había comentado que De hecho le pusieron como un nombre, ¿no? Los plastiquesos Pero no, no estoy muy al, al tanto y ya me tengo que retirar, compañeros. Ay. Bueno, mucho, mis, muchas gracias a todos por este espacio de reflexión y esperanza. <risa> ¡Chao, Becorta! Mucho. Nos vemos la semana, semana que viene. Adiós a todos. Un abrazo, Víctor. Chao. Igualmente. Chao. Adiós. Pues mira, yo sugiero que seguimos hablando libremente. ¿Por qué? Porque nos queda nada más la conclusión para leer que son tres párrafos. Entonces me gustaría dejarlo para la semana que viene. Pero la conversación que estamos teniendo, si queréis seguir, yo estoy... Todavía no tengo hambre, tengo un ratito más. <ríe> okay. estar aquí? Sí, a, mí me, a mí me gustaría añadir... Bueno, perdona, que te he cortado. No, quería... no, no, no, era eso nada Además. más. Que, que podemos seguir hablando un ratito, alargar la reunión. Sí, volviendo, volviendo a lo del libro, que um, creo que entronca bastante bien lo, que, lo último leído... Con la pregunta más frecuente, creo que es la 10, de ¿qué, es lo que, qué cambios van a ser los más evidentes en una economía basada en recursos o algo así. Y creo que mucha gente, al acercarse a, por primera vez o, o cuando se está introduciendo a la economía basada en recursos, eh, alucina con los diseños y con las ciudades, con la tecnología y piensa que es un, que es un enfoque muy, muy tecnológico, etcétera. ¿no? Pero el cambio más fundamental, el, más, el que más evidente se va a ver es en el comportamiento humano y es en las relaciones sociales y en cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a, a vivir. Es que esto da para muchísimo, en serio. Lo de asuntos familiares, porque puede dar pie, a, a si queréis, en otro... En otro grupo de diálogo, podemos hablar de cómo se construye la familia, eh, dependiendo de los recursos y cómo te adaptas, según la demografía, no es una familia nuclear porque viene de naturaleza humana ser así y que los padres genéticos son los padres porque es natural, etcétera, y que ellos los tienen que cuidar, sino que depende de las relaciones que tienen que ver con el Estado y con la economía y, y todo esto. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ...cambiará el concepto de familia y cómo ca cambiaría el concepto de relaciones sociales en sí misma, ¿no? Porque la familia es el núcleo social más pequeño que luego... Eh, ...de alguna manera simplificada... Eh, ...explica el maracocrosmo de la sociedad en general, de cómo se relaciona. Y da para mucho. Sí. Y otra cosa que será interesante en cuanto a la familia... ...es que ya no tendremos miedo de que los niños hablan con extraños... No los, no los vamos a tener en un, en un cocún, ¿cómo se dice cocún? Lo, lo que hace una, una mariposa o una polilla antes de... Ah, la crisálida. Crisálida, exacto. Que lo mantenemos como en una crisálida de seguridad para que nadie les hace daño porque hay mucho, mucha gente mala ahí afuera. Sí. Y en una economía basada en recursos no tendremos miedo. Yo no tenía... Yo te, vengo de una época de, de que la infancia... La calle era un lugar seguro para jugar y hoy en día, primero en las ciudades muchas veces no pueden jugar en la calle porque hay demasiado tráfico y cosas estas, pero también porque hay mucha cosa que pasa que no, no es seguro. Entonces, pues al eliminar esto, esto también será un estrés menos para las familias. No solamente los estreses económicos, sino que el estrés de que tu hijo está seguro cuando sale a la calle. O cuando va caminando a la escuela, incluso. Sí. El, el relaciones... Perdón, Fabrico. Que va a haber una sola familia, en realidad. Sí. sí. Yo tiendo a pensarlo así, porque si, la, si los, los chicos van a ser criados por gente especializada en criar chicos, digamos, vos tenés que tener un grado de confianza enorme en ese sentido, ¿no? Hombre, también nosotros estaremos más preparados como padres. Eh, Germán decía antes que eh, no nos enseñan. Yo, yo siempre he dicho, incluso antes de conocer el proyecto, que el trabajo más difícil y más importante que, que uno puede tener en la vida tal vez es la de tener hijos. Y nadie te enseña. Sí. Nadie te enseña a ser padre. Vale, tienes a tu madre y tu, tu suegra, si tienes las dos, ¿no? Y cada uno tendrá sus consejos, sus pautas, sus tal. Luego están las amigas. Pero lo que son las especialistas, también a veces entre ellos hay diferencias de opinión sobre, sobre cómo se debe crear un hijo. Y luego cada hijo es diferente. Entonces es súper complicado y no nos enseñan. Nadie, puedes comprar un libro, pero no es lo mismo. ¿no? El tener el niño ahí que está llorando y no sabes por qué... Eh, esto también, si tiene, o cuando se comporta de una manera irritante el saber manejarlo y no irritar, no llegar a esta frustración donde los gritas y tal, ¿no? O sea que muy complicado ser padre, nadie te enseña y es muy complicado, es muy complicado. Yo he estado mucho peor porque la gente ni siquiera se plantea si realmente quiere ser padre. Hay una es hasta que, que no que... tienes el niño, no sabes lo que es. Porque no, tienes por... una idea romántica de tener... ¿Perdón? Hay una presión social para tener hijos. Sí, también. Sí. también. Yo no lo tuve por presión social. La primera fue un accidente, y una sorpresa, y la segunda lo buscamos para tener la parejita. Pero el, el... hasta que no tienes al bebé ahí, es una idea romántica de que yo quiero ser madre o yo quiero ser padre. Aunque hayas misma. trabajado con niños, aunque hayas cuidado de tu hermano o tu hermana chiquita... El tener tu propio hijo es, otro, es otra historia, muy complicado Que viene de, la, de las muñecas. a Las chicas las crían desde las muñecas para que puedan... Que, con el carrito del bebé y toda esa historia. Sí. sí, pero las muñecas no te respondían, no te hacían preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua está mojada? ¿Por qué? No, no te, ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que ir a la cama ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo...? Pero muñecas, están poniendo el papelito encima. ¿Eh? Ya, ya te están predestinando a que tenés que ser madre. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Y eso el es, lavado todo, de cerebro, es ¿no? muchísimo. Si vos sos una mujer de 30, 35 años en Estados Unidos y no tuviste hijos, todo el mundo te preguntará por qué no has tenido hijos. Sí. Hay, hay un movimiento hoy en día que he visto que, de mujeres jóvenes que no quieren tener familia porque están viendo que el, el mundo se va al traste y no quieren traer una criatura a al, al, la situación como está. Y Pero yo... Aparte, hay muchos chicos sin padre, o sea, si quieres sí. tener un hijo, si quieres crear una persona, tenés posibilidades antes de traer más hijos al mundo. La experiencia física de tener un hijo es muy diferente a adoptar. Um, y el, el, Yo me alegro que lo he vivido, pero si, si yo tuviera ahora 20 o 30 años, yo no sé si tendría hijos hoy en día. No las, los míos no los puedo mandar de vuelta a la fábrica, evidentemente, pero y me alegro que los tengo, pero mi hija quiere tener familia y yo pienso en un nieto, que ¿en qué mundo les estoy dejando? Que es una de las razones por lo cual colaboro tanto con The Venus Project, porque quiero dejar un mundo mejor, o quiero poder, por lo menos, decir, he hecho lo que he podido, para dejarte un mundo mejor. Roxanne tiene una frase muy buena, que decía que te pasas 10 años estudiando una ingeniería para, para aprender a construir un avión, pero sin embargo nadie te enseña a ser padre. Ah. Sí. Cuando es el triple de complejo, muchísimo más, trillones de veces más complejo un ser humano que un avión, es mucho más importante. Sí. Pero hoy eso nadie te lo enseña, ni siquiera sí. está, somos conscientes de eso. Sí, sí. sí. Y además con, con lo que decía Sue, ¿no? de, de en un entorno completamente diferente, en el que se cambia pues, en una economía basada en recursos, ¿no? en el que no tienes el estrés a que alguien te vaya a robar, en el que eh, de hecho la, la mayoría del comportamiento aberrante eh, estaría eliminado eh, en sí mismo porque se, se eliminan los factores que lo refuerzan o que lo causan en primer lugar en el diseño social, eh, además que sabemos identificar cuáles son esos, esos, esos clics que, que hacen a, a unas personas pues, violentas, etcétera eh, pues lo eliminado del diseño, entonces ahí creceríamos las personas en un entorno de apego seguro. Es decir, que, que, pueda, que tenga la seguridad en la que pueda explorar lo que quiera, pero con la seguridad de que tengo un entorno que me va a cuidar. Es decir, que puedo volver y que, y que ahí puedo tener mi mi sitio en el que, en mi sitio de individual, en el que me puedo desarrollar, etcétera, a la vez que puedo explorar, etcétera, ¿no? Claro, hoy en día es que eh, eh, en el hipotético caso de que yo tuviese que cuidar a un peque eh, claro, yo, yo iría con mil ojos, o sea, pero porque sé, sé lo que hay fuera, entonces ya es como ir con... No le puedo brindar todas las oportunidades de explorar eh, a no ser que, que yo esté muy cerca o cerca relativamente sin quitarle ni un ojo, ¿sabes? Y, y eso, y ciertas cosas en las que le tengo que advertir de, de todos estos peligros y, porque es, es completamente necesario, ¿no? Y para que no le pase nada. Y todo esto también de... me acuerdo. De... <risas> Perdón, no, también me acuerdo, Sí. Uh, sí me acuerdo a Jacques hablando de que, que, cuánto sano quieres tu hijo crearlo, porque si lo haces muy sano no va a poder uh, hablar con sus compañeros. Sí, so, es verdad. Pero, sí, pero si lo haces, uh, lo, lo haces más o menos con sí. los, con los, igual como los niños, entonces la, la tecnología puede avanzar mucho, que a lo mejor no va a necesitar eso o algo así, pero te, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, sí, es, es que es to total, esta conversación la he tenido con, con amigas y amigos un montón, porque es, eh, vale, ok, eh, eh, hago que, o sea, eh, desarrollo muy sanamente a mi hijo o a mi hija, pero eh, no, la familia no es todo el entorno, lo que va a ser, va a ser un bicho raro dentro de la, de la sociedad. Eh, vale, ok, no le quiero inculcar eh, machismo, ni racismo, ni clasismo, ni capitalismo, ni mierdas de estas, ¿no? Que, que se aprenden a través de la socialización en la cultura. Vale, ok, pero luego en el colegio, que se va a apuntar al, al equipo de fútbol? ¿O no? ¿No va a jugar con nadie? Pero luego, ¿Y, ¿y dónde se han criado el resto de, de chiquillos? ¿Cómo son sus padres? ¿Sabes? Es decir, es, es todo como muy difícil. Eh, luego eh, no puedes tenerlos en una crisálida. No puedes decir bueno, pues vamos a hacer un, un entorno educativo en el que vamos a vivir en un lugar. Eh, vamos a hacer un proyecto de familia a la largo con varias gente que pensamos similar. ¿Para qué? Para que sean, un, para que luego eh, no puedan socializar o se lleven una hostia tremenda con la vida. Capitán fantástico. Que sí, es, es, esa peli me parece muy autoritario, el padre, eh, aunque bueno, se le tiene en la boca con Nonchowski y tal, pero es un ejemplo, es un ejemplo, sí. Yo, yo tuve la experiencia típica de, de mi hijo, que alguien le había dado cuatro tortas en la escuela y yo no quería decirle que, que le pegara de vuelta al niño mientras... El padre decía, no, no dejes que te peguen dos hostias, tú tienes que devolverle las hostias. Y yo estaba en contra de esto. Yo no quería que tuviera pistolas, pero al final tuvo pistolas. Porque alguien les compró pistolas. Claro. Y, y, es, y esto, antes de saber del The de, de Venus Project, ¿no? Pero están las presiones de afuera. Tú puedes tener tus, tus ideas, pero luego está la presión de la sociedad, que es más fuerte que una persona. Claro. Es, salto claro, como, claro. ¿no? De hecho, me... Me acuerdo que mi hijo estaba con, con un amiguito jugando enfrente, tendrían siete años o así, y el amigo le estaba tirando piedritas. Y mi hijo se cansó y le, le señaló una piedra grande, una roca. Le dijo, ¿a qué no me levantarías esto, me tirarías esto? Y el chico lo levantó y lo dejó caer en el pie. Joder. Y se le cayó la uña y todo. Sí, sí, sí. Muy complicado, muy complicado. Con mi hijo... Tuvimos otra situación, pero porque había un chico en la escuela, como ella era muy flaquita, había un chico en la escuela que le llamaba Fideo. Decía oh, que era un fideo, de, por, por flaquita que era. Y, y ella no sabía qué decir, le molestaba mucho y le dije, mira, prueba así. La próxima vez que te dice Fideo, dice, oye, qué rico, a todo el mundo le gustan los fideos. Y aparentemente funcionó y le dejó de, de molestar. Okay. Son ejemplos. Sí. Es que, eh, sí. Sí. Hoy hay un menosprecio por la enseñanza de los chicos. Con, los, con, los, con las cosas que se le enseñan de Disney y toda esa porquería que no sirve para nada. Mm. Hay, hay un video de, no sé si lo han visto, eh, que es gente también que está en esta misma línea de crear un futuro mejor, que se llama Horizons One. Que hay una chica muy jovencita hablando. Ah, es, sí. un, es, un, es un fraude esto, Fabrico. Bueno, bueno, puede ser que sea un fraude, pero es impresionante ver una chica de esa edad hablando con ese nivel de madurez. Sí. Es, es realmente impresionante, choca muchísimo. Esto depende mucho, evidentemente, de la cultura, de la familia. Hay una chica que da una charla TEDx, que uh, es, um, ella es chica, pero se viste como un chico. Y sale hablando de esto y es muy interesante porque también tiene un vocabulario muy madura y una presencia en el escenario muy cómoda, es, es, se ve que es muy experimentada. Pero sus padres son del, del mundo de cine y ella ha estado en películas. Entonces ella ya tiene una formación de estar en frente del público, de hablar y de ensayar lo que va a decir y todo esto. Sí, Aparte de lo que es el tema de, de, de la forma de vestir y cómo... Uh, la gente reacciona cuando oh. entra en un cuarto de baño para chicas o para chicos, no se siente cómoda en ninguno ni en el otro, porque la gente la mira en raro. Y sh, todas estas cosas, menos mal que los superaremos y dejaremos que la gente se visten como quieren, que si quieren acostarse con un hombre o mujer, mientras las dos partes están feliz. ¿Por qué, qué es un ¿Sí? fraude Horizons or One? Es un. Eh, tú busca más y no vas a encontrar más información sobre ello. Es muy, muy. Esto salió hace como cuatro años, ya lo vimos. Estuvieron bueno. en contacto con TVB, me parece, con Roxanne. ¿Sí? Creo, creo que alguna vez hablé con ella, o le pasé el video y creo que me dijo algo así, si no mal recuerdo. Bueno. Lo que pasa es que a lo largo de los años ha habido muchas imitaciones. O, eh, no, no quiero decir plagios, pero intentos de decir, mira, tendrías que unirse con nosotros. Bueno, espera un segundo. Si vosotros no tenéis el plan completo, ¿por qué tiene que el TVP unirse a, a ustedes? ¿Por qué ustedes no se unen al TVP? Es como lo veo yo. El sí, es, completo, ¿no? es, es, un, es casi un reflejo común. Todos los que... Eh, eh, aprenden de TPP y lo quieren llevar para donde ellos están. Inclusive yo hacía lo mismo. En vez de voy a acoplarte a un, a un proyecto como haría cualquier persona técnica. ¿Sí? Oh, y, y algo, algo de, de, de, de parte de, como si quieras, las mujeres o hombres, depende de, de quién eres. Y me acuerdo que Jacques dijo que uh, si eres científico, tra, tra, tra, ah, Vas a hacer, ¿cómo se dice?, a tratar todo. <risa> no, no, no, no tiene límite. Claro, claro, claro. Exactamente. Y es que es un lavado de, de cabeza desde que nacemos con todas las imposiciones culturales, artificiales, que, que no hacen otra cosa que, que mantenernos la idea principalmente de la naturaleza humana, ¿no? Que hay una naturaleza humana y en base a ello ya está todo todo la... Todas las demás construcciones ¿no? de, que nos van metiendo desde que nacemos. De que tienes que ser así porque es así como son las cosas y que, y que es la forma de mantener el, el sistema funcionando. Y todo eso <risa> anclado a un, a un lenguaje viejo y sujeto a interpretación. Sí, sí, que, que no deja de ser un análisis eh, metamágico de, de la realidad, una interpretación con un análisis de lenguaje mágico eh, por metamágico me refiero a religioso y de, de una interpretación de la realidad que nada tiene que ver con la realidad porque los seres humanos pues eh, según donde, los estímulos del entorno que recibamos y según pues, como somos criaturitas biopsicosociales pues también dependiendo de, de, esa, de esos factores pues, nos vamos a desarrollar de las experiencias de vida y de la carga biológica que podamos tener y como esa plasticidad se va desarrollando entonces, lo bonito de los seres humanos es que somos súper plásticos y muy adaptables a, a diferentes entornos y que además, adaptándonos a diferentes entornos, eh, podemos seguir, eh, podemos interactuar con el entorno y, y cambiarlo, ¿no? y, y esa es la plasticidad, no, no. no <risa> no las normas que nos meten de que de la heterosexualidad por norma, eh, de que los hombres tienen que ser así por norma, de que las mujeres tienen que ser así por norma, de que los gitanos son así, que los negros son así. O sea, todas esas tonterías, todos esos clichés baratos, es que no deja de ser un pensamiento religioso absurdo y con un lenguaje absurdo que no te dice nada, es ruido, pero sin embargo te, se te mete en la cabeza desde que eres pequeño. Y claro, desconectarte de eso es súper difícil. Porque, ¿cuánto de, del sistema monetario hay en mí todavía? ¿Cuánto de ese, de ese y, pensamiento arcaico y, y metamágico y lleno de prejuicios sigue estando en mí? ¿no? Un montón, un montón. Claro, si te pones claro, claro. a leer Koczynski, es un montón. Un montón, Realmente, claro. Sí, porque la forma de pensar eh, ya, ya está predeterminada y en realidad, eh, cuando voy a empezar a leer a tipos como Kosinski, te das cuenta sí. de que nuestra evaluación de la realidad es completamente irreal. Sí, sí, sí. Es que el, el, el, yo creo que, que los libros de las... Sí, perdona, Fabrico. No, decía que era, es irreal y estrecha, porque tiene un sistema de valores que, que va en dos o tres valores, cuando la naturaleza es muy compleja. Exactamente. Es que yo creo que los libros de semántica general eh, son para mí los mejores libros de pensamiento crítico. Eh, mira que hay buenísimos libros que fomentan el pensamiento crítico y que te hablan acerca de los egos cognitivos y de las falacias eh, lógicas, etcétera, y que también te, te inculcan el método científico y el pensamiento científico, pero, joder, lo de la semántica general van, van, van radicalmente radicales a desde el inicio, ¿no? Desde cómo percibe el sistema nervioso, cómo las fases en las que te llega la información, cómo a partir de tus experiencias tú, tú recibes ello, qué lenguaje utilizas para, para poder expresar esa información, etcétera. Y decía Stuart Chase que, y Hayakawa que, que estudiar la semántica general no es un proceso fácil porque mínimo, mínimo lleva 10 años, según ellos, mínimo diez años aplicándolo todos los días a lo largo del día durante 10 años. Eso es muy complicado. De hecho, los ejercicios que pone Hayakawa en el final de cada capítulo son, son complejos. Eh, parecen como, bueno, como es, como es lenguaje y eh, va a ser como, como en el colegio, <risa> un análisis de, de comentario de texto, ¿no? No, no, tiene que ver en por qué estás pensando esto, por qué articulas de esta manera este, este texto que puedes extraer de significado, que se pueda tener un referente real, etcétera, ¿no? es, es muy, Son muy buenos. Sí, porque ya estamos deformados. Ya crecimos sí. chuecos. Sí, sí, ahora, sí. Ahora tenemos que poner el, el palo y el, y el cable 10 años para empezar el, el camino. Total. Claro. Total. Porque tenés que, que reformatearte en tu forma de pensar. Sí, sí, sí. Desaprender, principalmente. Sé si es que. ¿Quién era el, el, que, el, el que hablaba del futuro? ¿Cómo se llama el libro? No me acuerdo. Bueno, que decía que los, que los analfabetos del futuro no serán los que, los que no sepan eh, leer y escribir, sino que serán aquellos que no sepan desaprender y volver a aprender. O y adaptarse, que... también. ¿El qué, perdón? O adaptarse. Sí, claro. Y somos adaptables. Tú lo que has dicho al principio de, de que el hombre se adapta a todo y la prueba está en que habitamos en casi todo el planeta, sí. en los sitios calientes, cálidos y en los sitios con mucho nieve. Hay gente viviendo sí. y han estado ahí de por siglos. No es que el, ahora con la tecnología que tenemos viven ahí, sino que antes vivían en igluz no sé si todavía viven en igluz, sí, sí, sí. pero eh, hacían sus hogares con los recursos que tenían a, alrededor. Y... y lo mismo en, lo, en los sitios de calor, se adapta la forma de vivienda al a la clima. De hecho, eh, sí. hay, eh, perdón si me enrollo mucho, pero es que este tema me encanta. Los Inuit que, que están en Siberia, eh, una de las primeras expediciones que no era, que no recuerdo por qué era, pero era algo bélico, estoy tirando un poquito de memoria, ¿vale? Se encontraron con, con, lo, con unas personas que vivían en iglús, etcétera, muy curioso, ¿no? Entonces se estaban flipando con ellos. Eh, ¿Qué sucede? Que, que creo que los Inuit eh, les, wow. les hicieron un intercambio, o sea, como que les ayudaron, ¿no? Un, un poco parecido como cuando llegó Cristóbal Colón y... y y salieron los nativos a, a recibirles y tal, pacíficamente y eso, y a Colón no se le ocurrió otra cosa que, eh, venga, vamos a esclavizarles, ¿no? En lugar de aprender de esas personas que viven pacíficamente, de forma igualitaria, etc. Bueno, pues eh, una anécdota curiosa es que los Inuit eh, se, lo, se los llevaron a, al barco de, de esta gente europea, creo que era una expedición francesa, y entonces los Inuit empezaron a coger todo, todo lo que había en el barco. Entonces, los, los franceses se quedaban diciendo, ¿pero qué hacéis? Que esto es nuestro, que no lo, no lo podéis llevar. Claro, ellos no tenían la concepción de propiedad privada, no tenían ni idea. <risa> entonces, para ellos todo era de todos, ¿sabes? Y entonces, es, es como, por eso digo, ¿no? De esas concepciones que nos meten en la cabeza, que son completamente artificiales y que dependen de, de, de la cultura, de cómo te has adaptado y de y, de, y de, cómo, de cómo de plásticos somos los seres humanos y que no hay una naturaleza humana sino que hay comportamiento humano que depende de, de los estímulos que recibe Ajá. a Jack le pasó más o menos lo mismo, ¿no? cuando llegó el sí. discurso, sí. creo que le abrieron el bolso y, y sí los, los, los abolorios que llevó los, los espejitos y le ofrecieron y... La, mejor, la mejor esposa para que lo satisfaciera claro sí. Claro. Que fíjate que, que de aquella época, porque está hablando de 60 años o 70 años atrás, ¿no? Que la mentalidad era llevar a olorios y espejitos. Sí, sí, sí. sí hoy, hoy en día, hoy en día eh, creo que Jack hubiera llevado otra cosa, como yo que sé. Pero algo para mejorarles la, la vida tecnológicamente, algo sencillo, pero algo útil, pero en aquellos días llevó aurorios y espejitos luego le quitaron la canoa que le hicieron que le hicieron una canoa y como él no lo usó, lo llevaron de vuelta ¿tú no lo usas? entonces ¿para qué lo vamos a dejar ahí? que me sí. parece muy lógico pero ahí... esa de la propiedad privada, ¿no? es un invento no existe la propiedad privada Claro. Es ideal. No, no, la gente no podría entrar en tu casa sin, sin tu permiso si existiera la propiedad privada. Sí, digamos que se crean las condiciones para que, para que aparezca. Y esas condiciones en la escasez. O sea, si no hubiese escasez no habría propiedad privada. Pero, pero bueno, es que... Claro, es que por eso por eso la plasticidad del comportamiento humano, que dependiendo de, de cuán abundante sea el entorno, o estás mirando un desierto cuando te estás preguntando si, qué pasa cuando mueres, o estás mirando un bosque lluvioso con, que en un árbol mismo pueda haber más tipos diferentes de hormigas con proteínas y aminoácidos más, más completos que en todo lo que pueda haber en una isla británica, ¿no? Y sois la británica. Un poco al azar. ¿Cómo vas desde propiedad privada a comer hormigas? No, pero me refiero a que cambia mucho la cosmovisión, es decir, que, sí. que. Y entonces, es decir, cómo te adaptas al entorno, luego te va a devenir el pensamiento. El pensamiento, primero viene la adaptación al entorno, luego viene la interpretación que tú haces de ese entorno. Y luego ya viene el pensamiento que tú haces, ¿no? Y cómo lo transmites. Me cambia mucho. Sí. Y algo, algo que aprendí um, hace de reciente, como antes de esta junta, como mi miré un video con Abby Martin y era de, de los, los nativos aquí en Estados Unidos que ellos um, como lo los agarraron ni de, de niños, como de 10 años, y luego lo los... Um, Cómo como les, ense les enseñaron la religión uh, y luego, um, luego se los dieron para atrás a los 16 y luego con eso uh, como mataron sus culturas y, uh, y luego muchas, muchas cosas como como ellos lo, um, como, como todavía existe en la cultura es que porque sus, los papás uh, los estaban esc escondiendo a los hijos, a los niños y los niños sabían lo que estaban haciendo. Y, uh, porque es, uh, es, es, es algo también como del cambio de la, la mente, como están diciendo, que también puede ser muy positivo y también muy negativo. Uh, sí. Todo depende de qué, qué, qué es lo que estamos buscando. Mm. Mm. Bueno, bueno, chicos, ah. yo empiezo a tener hambre. <ríe> Ay, Fernando, ¿qué, perdón, ¿querías decir algo? ¿Era ¿Fernando? Hola. Eh, no, nada, ah. todo bien, también ya me dio hambre. <risa> y son las nueve las, las y media de la noche y yo no cené todavía. Y más o menos a esta hora ya me está ya estoy llamando. Pues chicos, la semana que viene nos queda la conclusión del libro. Y luego pues estamos mirando para hacer cosas nuevas. Uh, pero no sabemos, si, lo más probable es que habrá un descanso de algún tipo. Pero me gustaría que no fuera muy largo, para que mantuviéramos este ritmo de cada semana vernos, aunque cambiáramos de día. Si ¿sabes? queréis, eh, Su había pensado eh, que podríamos, eh, eh, para ir haciendo, para no perder el ritmo de, semanal, eh, uh -huh. coger vídeos de fresco o si no, preguntas frecuentes. Uh -huh. y, eh, claro, eh, eh, haberlo visto el vídeo previo, antes de asistir al claro. o hacer un resumen del mismo para quien no lo haya podido ver y comentar, ese, comentar acerca de lo, de lo que trate, para sí. no perder la, eh, lo, el, ritmo. el ritmo. Y luego el ritmo. ya pues eh, algunos especiales, ¿no? Pues una, una vez al mes. Venga, chicos, gracias por estar con nosotros. Fernando, espero que vuelvas la semana que viene. Gracias, gracias. Muy interesante todo, sus aportaciones, sus puntos de vista. Espero hablar un poquito más la siguiente semana, o en el siguiente encuentro, no sé. Tú, tú tienes que Chico interrumpir, no esperes a que te invitamos. Tú interrumpe eh, No todo... hay problema. Nosotros nos, eh, nos enrollamos como bebersianas, ¿eh? si nos dan un poquito de coba, <risas> así que tú ¿no? cuando quieras. Además que es un gusto. De Vale, Venga, vale. Voy, a, voy a dejar de grabar y nos vemos la semana que viene. Besos y abrazos chao. a todos. Chao, chao. chao, chao. Bueno. chao.